la coca que yo he de almorzar La mañana es fría y aún no sale el sol El mundo que pasa, tengo preocupación que tarde a la U, entro rápido al salón Y una cara agria me hace profesor Esta es mi vida diaria, mi voz nada oculta Pero en los noticieros la falsedad abunda Por eso yo respeto. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. ¡Vamos a la cumbia! ¡Y esto es salsa! ¡Suena! Ahora de 9 a 12 en clase magistral. Tomando bien la nota de cálculo integral. Mi cerebro se y empieza a pestañear. Pues la noche anterior me saco de anunciar. Si guardo pa pasaje, no tengo para comer. Y creo que ya nada. Porque el profesor nos mandó a leer Un largo documento y la plata se fue De esta manera crezco como mi vida dura Y que no es la misma que la calle murmura Yo sueño ver mi tierra esta dictadura Y responder tranquilo a quienes me preguntan ¿Quién es su fe? ¡Soy estudiante! la sociedad. ¡Oh! Políticos de turno quieren empantanarnos porque somos pensantes y no nos Argentina se unen los estudiantes Queriendo un mundo nuevo, buscando echar adelante. No nos rendiremos si no entiende tu mente Somos estudiantes, no somos delincuentes